Aquí la mañana, fíjense, fíjense qué frase les voy a leer. Dice, hace cinco años perdí mucho más que unos cuantos kilos, perdí toda la esperanza. Beatriz Estrada, muy buenos días. Buenos días. ¿Fuiste tú quien dijo esto? Sí. ¿Qué te pasó? Pues hace cinco años, como digo, enfermé de un trastorno de la conducta alimentaria y... Bueno, como todo el mundo sabe, esos trastornos conllevan con ello una pérdida de peso en la mayoría de los casos. Pero lo que yo no sabía, lo que a mí no me habían contado antes de enfermar, es que pierdes muchísimo más que kilos. Pierdes casi toda tu identidad y sobre todo la esperanza también. Ahora Beatriz ha escrito este libro que queremos compartir con ustedes, se llama Seré frágil. Y es una historia precisamente de la anorexia en la que decidí vivir, cuenta Beatriz. ¿Qué te gustaría transmitir con este, con este libro? Pues, por un lado, con el libro quería tratar de abrir los ojos a la gente que no entiende realmente lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, porque muchas veces nos quedamos con los síntomas, nos quedamos con lo que nos dicen en, en, en las charlas, el claro. médico, pero no sabemos de verdad lo que está sufriendo la persona por dentro, ni cómo lo está pasando. Y por otro lado, tampoco podía simplemente contar lo que era, qué mal se pasaba y después dejarlo ahí, sino que quería también dar un mensaje de esperanza que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba mal, de si es un infierno, pero no es infinito y se puede salir de ello. Mm. Qué bien, qué importante buenas palabras, sí. Sobre todo porque hay que transmitir optimismo y <risa> alegría y, y, y, y que se puede salir de la situación. Pero vamos a ver cómo es el día a día de Beatriz, de la autora de este libro. Vamos a acercarnos a su día a día, a su casa y a ver cómo es Beatriz en sí. su entorno natural. Ahora la conocerán. Nos recibe nerviosa en su casa, pero en pocos minutos Beatriz demuestra su madurez. Con solo 19 años ha vivido mucho, ha tocado fondo con su enfermedad, pero ha elegido vivir. Ahora la ilusión ha vuelto a su vida, publicando su primera novela. Llevo desde muy pequeña queriendo publicar un libro, entonces ahora esto es... es increíble Y agradecida porque mi mensaje puede llegar a mucha gente, que es al final por lo que escribo, para transmitir. Bueno, esta es mi habitación. De normal está un poco más desordenada que esto. Estos son los libros ya de hace años, de, de mi adolescencia, por decirlo así. Y luego tengo un mix de muchos tipos de libros. Agotelas aéreas. Es uno de esos deportes que te diviertes mucho haciéndolo. ¿El único deporte que practicas? Y Yoga. También es amante de las sagas literarias, las series de televisión y las bandas sonoras, aunque la mayor parte de su tiempo la dedica a los estudios y la escritura. ¿Qué factores te han ayudado a salir adelante? Pues sin duda el apoyo de mis seres queridos y sobre todo el apoyo profesional también, creo que es muy importante. Estuve años de mi vida preocupada por tomar una galleta de más y creo que eso era lo que más me importaba, el querer vivir ya bien, como una persona normal. Y lo ha conseguido. Beatriz está fuerte, pero conserva en su habitación todos los mensajes positivos que le hicieron falta años atrás. Son muestras de cariño de los suyos, especialmente de su madre, que ha sido su principal apoyo. Son mensajes para recordarles que estamos ahí, que no están solos en esta lucha y que se puede salir. Y no juzgarlos, porque ellos no eligen caer en esta enfermedad. Cuando escuchas hablar a Beatriz, ¿qué sientes? Uf, mucho orgullo. Mira, ves, es que ya escribía desde súper pequeñita. Acude todos los días a la universidad persiguiendo un reto profesional, convertirse en una gran psicóloga. ¿Por qué esta carrera? Bueno, conocí la psicología más de cerca gracias a la enfermedad, porque tuve la suerte de contar con una muy buena profesional que me ayudó a ver lo mejor de mí, vi lo necesarios que eran realmente los psicólogos. Vea, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una chica muy dulce, ...puedes hablar enseguida con ella, enseguida conectas con ella... ...es una persona cercana desde el principio. Una chica con sueños cumplidos y por cumplir... ...que hacen que hoy Beatriz Esteban se sienta completa. La verdad es que no hay más que verle la sonrisa a Beatriz... ...en este libro tuyo, Seré frágil... ...la verdad es que hay muchas, muchas citas... ...que nos han llamado la atención... ...y a mí me gustaría, voy a, voy a hacerle una trampilla... ...a ver si alguna de ellas me gustaría escucharla en su voz... ...¿podrías leer la primera? Hoy trato de hacer las paces con esta chica que me mira al otro lado del espejo. Hemos luchado juntas, hemos sufrido, nos hemos hecho más fuertes y ahora es el momento de entregar las armas y volver a vivir otra vez. Al final la vemos una sonrisa, pero el camino es duro, ¿verdad? Sí. Sí. Y, y es eso. Es un camino que al principio crees que lo estás viviendo tú sola, con la chica del espejo, como digo. Pero en realidad hay mucha más gente a tu alrededor y tienes que aprender a que esa desconocida que miras, y se vuelva tu amiga y se vuelve una persona que, te, que va a estar ahí siempre, al final, tú mismo. ¿Qué veías, Beatriz, en ese espejo? Pues es lo que digo, durante mucho tiempo veía un desconocido. No sabía quién era o no me importaba, no quería saberlo, no, no me interesaba. Y luego, durante mi enfermedad, veía a un enemigo, más bien, porque es eso, no me gustaba lo que veía. No, ya no hablo solo físicamente, sino que esa enfermedad hacía que odiara cada parte de mí. Qué duro. Sí. Y de ahí que tú tenías esa sensación de tener que enfrentarte, imagino, claro, a, a, a uno lo que mismo. veías, a uno mismo. Qué uh -huh. duro, qué duro. Yo no sé si la gente con anorexia tiene más tendencia a mirarse al espejo que la gente que no tiene anorexia. El abuelo de mi mujer decía que detrás del espejo se esconde el demonio, entonces que no había que mirarse demasiado, porque a veces, porque en el fondo la anorexia es un trastorno de la percepción visual, uh -huh. uno se ve más gordo de lo que realmente está. Entonces, te está engañando. sí. Mm. Y eso es importante. Yo, había una frase de, sobre la, sobre la anorexia que me, que me llamaba la atención, pero no la puedes leer, que, queda mejor cuando la lees La anorexia es alguien que me odia. Es astuta, manipuladora y poderosa. Es un demonio que me promete una gran mentira, que voy a ser la chica más querida del mundo. Ahí está. Sí, ¿Cómo cre era tu vida Creo que lo define bastante bien. Una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria ya no entro solo dentro de la anorexia. Está constantemente obsesionada con estos pensamientos enfermizos. Está esclavizada y por eso hablo de que es una especie de demonio que te promete que si adelgazas eh, serás más querida, serás más aceptada. Cuando no es así, solo aumenta tu odio. ¿Y ¿Esa obsesión cuando empieza? Es decir, ¿tú ¿qué, qué te sucede? Dejas de comer por, por alguna cosa en particular. ¿En qué momento tú no, es... empiezas con los problemas? Pues en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria nunca hay una causa específica. Puede no hay haber, un detonante, ¿no? Ex, ¿no? puede haber un detonante, ¿Sí? pero hay casos y casos. Normalmente es un cúmulo de factores claro. que hace que la persona sea más o menos vulnerable a sufrir esa enfermedad. ¿Qué edad Yo 15 años. ¿15 años? Pero he conocido más jóvenes y más mayores uh -huh. y vamos. ¿Y a ti cuánto pesabas con 15 años? Ah, no lo recuerdo, pero estaba sana, o sea, recuerdo, bonita, estaba chica. bien, sí no, sí, no tenía sobrepeso, estaba normal. Sí. Mira, a mí hay, hay otra cinta que me ha llamado mucho la atención. En algún momento, te, perdona, eh, Ana, sí, sí. Te, te decían algo en el cole, que, es decir, que eso es verdad que lo hemos oído muchas veces, o alguien que te... No, por eso digo que en mi caso es solo uno entre mil y cada persona sí. será un caso. Diferente. Sí, pero yo era más lo que me decía yo a mí misma, yo nunca me sentía... Claro. Me comparaba muchísimo con mis amigos y con mis amigas y... y... y te decías, te exigías, ¿no? Sí, o sea, no... sí, siempre he sido muy perfeccionista y esto al final acabó también... Destruyendo. ¿Eso destruye? Sí, sí. ¿Y no comías? No, sí, sí comía. Eso también es una cosa que intento romper con, ese, con esa idea en el libro, porque un trastorno de la conducta alimentaria no es solo no comer, incluye Ahí mucho está. más. Entonces yo no he pasado ni un solo día sin comer, pero tenía conductas que eran enfermizas, tenía problemas de alimentación y eso me hizo mía también a nivel físico. ¿Qué problemas? ¿No ¿Puedes explicar algún, algún ejemplo? No comía suficiente, contaba calorías, eh, me pesaba demasiado eh, obsesivamente. ¿Era obsesivo todo? Sí, todo. El deporte también era enfermizo, nunca, no lo hacía por gusto, nunca me ha gustado mucho claro. hacer ese deporte, pero si no lo hacía me sentía muy culpable. Es habitual, los trastornos, ¿no? O sea, es... Es, es muy habitual y es muy habitual estar muy pendiente de, sí. del peso. Por eso quería leer eh, una cita que bueno, he, he visto en tu libro que dice, ya estoy en 45 kilos. Es lo que quería, 45 kilos, pero todavía no es suficiente, porque me sigo viendo gorda, sumamente gorda. Me da igual lo que diga mi madre, lo que digan los demás, ellos no me ven como soy, no ven esa maldita grasa. Sí. A, a ver, en el caso de la protagonista del libro son 45 kilos, pero para cualquier otra persona puede ser cualquier otro número. La gente se, se mete en la cabeza ese número y se obsesiona alrededor de eso. Y en realidad es la idea de no ser suficiente, de que los demás te ven... De, tienes miedo de que te vean eso, lo que tú ves, porque lo ves todo como que sobra. Sí. Y al final esa cifra al final debe ser como un poco la meta, ¿no? Y sí. tengo que llegar y tengo que llevar como sea. Sí, pero la meta al final nunca es suficiente, sí, claro que es lo que, que no, le pasa a esta chica. Certo. Claro. Pones una meta y luego hay otra, y luego hay otra. Es decir, que sí. nunca hay fin. Es muy frustrante, sí. Nunca hay fin. Desde luego lo que está claro es que cada persona sí. vive su problema de claro. trastorno eh, alimentario de una forma, ¿no? Y si hablamos de anorexia, generalmente pensamos en un adolescente, mujer, pero esto está cambiando. Es decir, nos hemos ido hasta el Hospital Quirón Salud de Madrid y la doctora Ponce de León nos hace un retrato de las personas que tienen trastornos alimentarios y hay de todo, ya lo ven. El término anorexia tiene su origen en la lengua griega, significa negarse a comer. No es hasta el siglo XIX cuando se reconoce como una enfermedad, la anorexia nerviosa. Años en los que precisamente vivió Sisi Emperatriz, obsesionada por mantener un diámetro de cintura de 47 centímetros. Otros casos como el de Lady D o el de Victoria de Suecia lo hacían visible y definían el retrato robot de la persona con un trastorno de conducta alimentaria mujer, joven y con una preocupación excesiva por su imagen. Es lo que durante años hemos considerado el perfil tipo de la persona con anorexia, pero esto está cambiando. Tradicionalmente se han visto fundamentalmente adolescentes ¿no? anorexicas. Hoy vemos muchas pacientes de 30, de 40, de 50 años, muchos más hombres de los que había anteriormente y también bastantes más niños. En varones es menos frecuente, pero es frecuente porque las diferencias son en la infancia como de 2 a 5, o sea, dos niños por cada cinco niñas y en la edad adulta los chicos están en torno al 10 o al 15 por ciento y hay etapas en la vida como la adolescencia pero también como el posparto o la lactancia o la menopausia que son de especial riesgo en las mujeres hombres mujeres jóvenes o mayores el perfil psicológico de estas personas es similar son personas perfeccionistas ...muy preocupadas por el logro... ...y en general muy preocupadas por sus relaciones... ...con relaciones en las que hay mucha cercanía... ...pero a la vez mucho temor a perder al otro. Los expertos animan a sus pacientes... ...es una enfermedad difícil pero de la que se puede salir... ...lo más importante es diagnosticarla a tiempo... Cuando está uno en plena enfermedad, Beatriz, uno tiende a quedarse solo. Es decir, la soledad es importante para, para vosotras. No es que sea importante, es que sin quererlo la persona se aísla totalmente en sí misma. Está tan obsesionado, tan metido en lo que está pasando y tan preocupado por lo que tiene que comer, lo que ha comido, lo que va a comer, es que no, no quiere estar con otras personas tampoco. O en mi caso al menos yo estaba muy irascible y eso le pasa mucho. Hay cambios de humor muy bruscos y la persona eso, no puede estar con otras. O puede, pero... Es prefiere ese momento, ese momento de intimidad y de soledad? Prefiere ocultarse y claro. ocultarlo todo lo que le pasa. Sobre todo porque muchas veces se siente incomprendido. Es que la sí. forma de ver yo las cosas no las ve nadie más que yo. O sea, los demás no tienen la visión objetiva, la tengo yo. Porque todos los demás te están diciendo lo contrario y no me junto con quien piensa distinto que yo. Eso es un aislamiento, por supuesto. ¿no? Por final, imagino que has activado como un radar, ¿no?, <risa> en tu, en tu alrededor. Bueno, sí, Puedes esto... ayudar a mucha gente, es decir, uh -huh. tú, a través de tu experiencia... Sí, claro, a través de ver lo que era un trastorno por mis propios, eh, mi propia piel, pues he visto que no simplemente es una cosa que se ve eh, físicamente, sino hay síntomas más pequeños que se dejan entrever y que te dejan como señales o pistas de que una persona puede estar sufriendo una obsesión así. Uh -huh. Luis quería hacer una pregunta que me ha dicho, ahora te vas a hacer tú, sí. pero... Beatriz, ¿se siente una mujer curada ya? Pues es una pregunta compleja, porque yo ahora mismo estoy muy bien, me siento muy bien, eh, pero a mí nunca me han enseñado realmente lo que es estar curada de un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, siempre me han, han hablado de esto con mucho pesimismo, como algo que va a estar toda la vida ahí. Y yo a, a, a, en, en estos últimos meses, me he, que he estado mejor, estoy mucho mejor, me he dado cuenta de, de que yo ahora quizás en momentos de debilidad o momentos más duros, eh, tengan el impulso de tener conductas enfermizas o ten, vengan esos pensamientos, pero tengo las herramientas para ser capaz de decir esta no es mi voz, Ahí esta es. es la enfermedad y soy capaz de cuidarme y quererme, ahora que sé, y de eso, pues de, de, de enfrentarme más directamente antes de caer, antes de volver Uy. atrás. Entonces, en ese sentido estoy bien, soy capaz de diferenciar, soy capaz... Sé dónde lle me llevarán distintas conductas y sé que no puedo seguir por ese camino. Es un trastorno crónico, sí, eh. se sí. controla, se controla, pero siempre parece que está ahí que en cualquier momento puede sacar la cabeza y decir, ¡eh, que estoy aquí! El problema, ¿no? Sí. El problema de la anorexia no es... ...solamente que los pacientes no coman... ...o coman menos de lo que debieran... Claro. ...es un Exacto. problema, como hemos dicho, de imagen... ...es un problema de aislamiento... ...es un problema que tiene múltiples facetas... ...y sobre todo porque los que se encuentran aislados... ...¿dónde acuden precisamente para encontrar compañía?... ...a las redes sociales... ...y ahí encuentran precisamente a lo mejor... ...malas compañías, como vamos a ver. Anorexia, guía para mentir. Aprende a vomitar sin que se enteren tus papás... Consejos si eres nueva, 1.750.000 resultados en menos de un segundo. Son ejemplos de las webs que enseñan a ser anoréxica y, por supuesto, a esconderlo. Y seguimos. ¿Cómo ser anoréxica sin que se den cuenta? Un simple clic con el ratón y aparecen miles de resultados, páginas que comparten oscuros secretos. Haz que todos piensen que no has dejado de comer. Confesiones de Ana, diario de una anoréxica. En las fiestas, di que te duele el estómago y nadie te forzará a comer. Y así hasta 50 consejos con trucos prácticos en una única web. Y casi siempre con nombre de mujer, Ana y Mía. Pero no son solo nombres de mujer, forman parte de un código secreto que designa a la anorexia y a la bulimia en Internet, términos bajo los que se esconden estas enfermedades y que se utilizan para dar consejos muy peligrosos. Beatriz, ¿tú has sufrido alguna experiencia similar? ¿Has vivido alguna experiencia similar? Es decir, como eres joven, sí, lo de sí, sí, Internet sí. yo creo que ya está bastante interiorizado en nuestro día a día. Sí, yo conocía esta realidad y, y me frustra mucho porque es que no os podéis imaginar la cantidad de sitios que hay que hacen eso. Animan a la gente a, a, a vivir es este, tipo, no, este tipo de vida. Lo ven eso como un estilo de vida y no como una enfermedad. Es, es que hay bar, eso, barbaridades, como dices. ...y al final hay gente que lo ve y es muy vulnerable... ...más los adolescentes hoy en día... ...y es capaz de creerse esas cosas de verdad... ...que es como la vía fácil para adelgazar. Pero veíamos lo fácil que es... hacer o sea, sí, sí. en un buscador... ...sentarte delante del ordenador y... y teclear, ¿no? Uh -huh. ¿Y ese tipo de páginas no hay manera de, de retirarlas o de...? Pues sé que se han hecho muchas campañas... ...y muchas recogidas de firmas... Eh, en, ...sobre todo en asociaciones de trastornos de la conducta alimentaria... Claro. ...para cerrarlas, uh -huh. pero... ...se hace oídos sordos la verdad... Como, supongo que la gente cuando no lo vive algo de cerca no lo ve tan problemático, claro. pero es grave. Claro que es grave, de hecho es sí, una enfermedad, es. como tú decías, y por eso hay que tratarla muchas veces en el hospital. Y de hecho en los hospitales están bueno, cada vez más especializados y hay unidades especializadas en trastornos eh, alimentarios. madáis ha ido a una de ellas y además es que hay unas claves muy peculiares, entre ellas, por ejemplo, que no hay espejos. Claro. Más de 400.000 mujeres en nuestro país tienen anorexia de tipo nerviosa, un número que va en aumento. Nos acercamos hasta una unidad de trastornos alimentarios para ver cómo funciona. Álvaro, buenos días. ¿En qué consiste este tipo de unidad? Bueno, esta unidad está pensada para pacientes menores de edad, de 13 a 17 años, con un problema de alimentación. Eh, que requieran un ingreso para ayudarles a superar épocas de crisis. Hay que pensar que en estas unidades el trabajo siempre es multidisciplinar. Es un equipo de profesionales, eh, desde psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores. Un gran equipo para reconciliar a las pacientes con la comida. Nadia, un momento complicado para ti. ¿Cómo es tu comida? Pues es un momento complicado porque al fin y al cabo todo lo que te pasa... ...interiormente lo acabas pagando con la comida... ...yo no elijo absolutamente nada porque lo que se intenta es... ...que mi cabeza no esté todo el rato en la comida... ...sino que se libere para poder trabajar todo lo que hay debajo... ...que es realmente lo importante. Que Ella no tiene opción de elegir el menú... ...¿por qué esto es así? Pues vamos a ver, porque lo que es el trastorno de la conducta alimentaria... ...hay muchas más cosas más allá de la comida... ...entonces para conseguir que el paciente... Eh, ...no se obsesione con la comida... ...tiene que desconectar de la misma... Esto consiste en no relacionar comida con peso. Doctor, vemos que está pesando a nadie de espaldas, ¿por, sí. qué, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, porque una de las cosas que queremos es desconectarlas también del control de su peso. Tenemos que pesarlas, pero de espaldas, para que ellas no estén pendientes del peso. ¿Qué otras peculiaridades hay en la unidad? Por ejemplo, me han dicho que no hay espejos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los espejos, de nuevo, son una manera de controlar la imagen, de controlar si ha habido algún cambio, de obsesionarse. Una vez que los pacientes finalizan en esta unidad, continúa el tratamiento. Sí, por supuesto, el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es muy prolongado, estamos hablando de varios años de terapia. Entonces, ¿Tiene curación? Por supuesto, es una enfermedad que se cura y que las pacientes se van de alta y de alta definitiva. Bueno, eh, me decían Beatriz que era la primera vez que estas chicas daban un poco la cara abiertamente en la televisión pública en este programa, en la mañana en Saber Vivir, porque para ellas era, era importante. Sí, yo aparte me gusta mucho porque así poco a poco intentamos quitar el tabú que hay alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria y de los trastornos mentales en general. Eh, mucha gente se avergüenza de decir que lo sufre como si no se tratara de una enfermedad, porque... Se, eh, está la creencia de que la persona mm. lo elige al ser algo que no se ve claro. y con esto al menos es, es un acto de valentía mm. al final, en esta sociedad que juzga tanto que mm. enseguida va a señalarte decir, pasé por esto y no pasa nada veíamos el hospital mm. y por esa experiencia Beatriz pasó y en sí. el libro explica cómo fue ese acercamiento ¿no? sí caminaba hacia el hospital como un condenado camina hacia la horca, con la mirada perdida y los ojos secos de tanto llorar tenía mucho miedo y mis padres también, pero fue mi salvación como el que va al matadero, la sensación que tenías, ¿no? Sí, claro, estás tan encerrado en tu burbuja de la enfermedad que no quieres por, que te la quiten, no quieres que te quiten ese control, ese falso control que te da la enfermedad. ¿Cuándo te van a dar el alta? ¿Cómo vas de revisiones? Ah, muy bien, voy cada dos meses, <risa> pero me dijeron que el alta ya estaba cerca, así que... Qué buena noticia esta, entonces, ¿no? ¿Qué recomendarías a, no sé, para otras personas que estén en una situación, si tú la oportunidad de que alguien nos está viendo y esté pasando por eso... Pues si la persona está sola en todo el asunto del trastorno alimentario, que se abra y pida ayuda, que no tenga miedo de sentirse juzgado, que sea valiente y sobre todo eso, que se haga escuchar, que se haga oír y si ya está en proceso de recuperación o quiere eh, ponerse a ello, que pase miedo porque la única manera de pasar este miedo es pasando miedo y enfrentándose a ello. Hay, un, hay una fundación, la Fundación Adaner, que precisamente está para ayudar a este tipo de personas que tienen este trastorno y a familiares. Y el número de teléfono con el que se pueden poner en contacto es el 91-577-0261, Fundación Adaner, para las personas que tienen problemas, trastornos de anorexia nerviosa. Ahí Pero, les ayudan y tienen el ejemplo también de Beatriz. Y es importante que, antes de que Beatriz se vaya, que lea esa frase, porque yo creo que es. La más importante, la de esa meta, la de que se puede salir. Sí. ¿Cómo dice es esa frase? Cuando Beatriz. lo veas todo oscuro, cuando sientas que todo está perdido, sé valiente, sé fuerte, porque tu historia también importa. wow <risa> Un aplauso, por favor, sí. para Beatriz. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, a Beatriz. Vosotras. A ver si hemos podido ayudar a gente que nos esté viendo. Os Ana puesto. y Luis, gracias. Sí, gracias. Bueno, vamos ya con Corazón, que ya está.